Amigos, hoy vamos a hablar sobre una empresa colombiana que seguramente todos los que siguen a etcétera la conocen y la han visto anteriormente porque ya hicimos un live con ellos que efectivamente está en el CES y ha querido compartirnos un poco sobre las novedades que trae las cosas que va a mostrar seguramente que espera lograr este año y demás por lo mismo, los vamos a... Básicamente, a invitar para que se nos unan y con eso podamos tenerlos aquí. Entonces, esperamos que ellos acepten nuestra invitación. ¿Qué más, Fernando? ¿Cómo va todo? Hola, Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Está un poco entrecortado, pero, pero lo veo bien. Ok. ¿Listo? Estamos muy contentos, Felipe. ¿Cómo estás? Totalmente. Muy bien. Súper emocionado por saber qué novedades nos van a mostrar hoy. Además, porque son una empresa colombiana que está en el CES. Nos encanta eso. Es una muy buena combinación. Tecnología, Colombia y CES. La verdad, Felipe, que la aceptación que hemos tenido de los clientes durante este día y medio, porque en Colombia son las cuatro, pero aquí son en la una de la tarde pero las visitas de los clientes, la aceptación de los clientes ha sido brutal. Estamos muy contentos de verte y la verdad que somos la primera marca de tecnología IoT que está en el CES ofreciendo un portafolio de productos en siete categorías. Eh, la verdad que estamos muy contentos. La, la gente le gustó mucho nuestro producto. Fernando, venga, para los que no son muy expertos, aclárenos eso de IoT. O sea, la gente dice son dispositivos conectados a la red. Pero, ¿qué puedo sí. hacer con esos dispositivos? Denos ejemplos. No, y me encanta que hayas preguntado eso, porque es que es la diferencia entre, digamos, conectar un producto a distancia y lo que tiene que ver con domótica, digamos que es otra forma de decirlo del IoT, que es poder programar eh, los productos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes. En este caso, pues, eh, digamos, tú te levantas a una hora específica o quieres que la iluminación de tu casa se mueva de acuerdo a tu estado en el trabajo, digamos una iluminación más bajita cuando estás en tu casa y en la noche una iluminación más alta, o digamos si quieres leer a una determinada hora, la iluminación podría cambiar, podrías, eso este, se llama autonomizar, colocar los, la iluminación, digamos en este caso el, el, el bombillo, que, que pueda funcionar de acuerdo a las necesidades del cliente y necesidades que el cliente esté. Eh, controlándolo. Digamos, eso sería lo que tiene que ver con IoT. Y también se puede aplicar a otro tipo de productos, digamos, eh, sensores de apertura, sensores de apertura que permiten que eh, cuando se abra o, un sensor de apertura active otro producto específicamente. Es la interconexión de los productos, ya que BTI, Casa Inteligente, funciona es a través de un ecosistema. Entonces tú podrías conectar, como te comentaba, un sensor de apertura con una cámara o podrías conectar eh, no sé eh, los bombillos a, a un sensor eh, y obviamente no solamente a través de la aplicación sino a través de controladores de voz entonces yo, eh, yo sé que no no eh, digamos etcétera no, no digamos tú estás allá en Colombia pero si me regalas un momento me gustaría hacer un paneo para que veas ¿Cómo, cómo está de de, de lleno a claro grito. Genial. De, de hecho, me encantaría sí. que nos muestre un poco los productos y demás para que la audiencia se dé cuenta de qué cosas hay disponibles. Listo. Eh, entonces, este, te voy a mostrar, voy a mostrarte, digamos, cómo se ve el, el set en este momento. Uh -huh. Cómo, digamos, estamos, te estoy mostrando desde afuera cómo, cómo, nos, cómo nos vemos. Y ahora voy a mostrarte el stand, digamos, de y Casa Inteligente. Tenemos... La verdad que una super ubicación, estamos prácticamente en el corazón de, del, del pabellón de tecnología eh, y la verdad que, que la gente nos ha visitado bastante bien, tenemos una gran aceptación de, de los clientes y digamos que te, te pueda contar, en este momento pues tenemos el, los, la, todo el portafolio de cámaras de seguridad, digamos que si usted ya conoces, pero de pronto algunas personas no lo conocen, son cámaras, estas son de interiores que permiten que son, tienen sonido bidireccional, o sea, tú puedes hablar también a través de ella, no, so no tienes que tener este, la persona que está enfrente de la cámara no tiene que tener el celular, digamos un hijo, podrías hablar con tu hijo y saber cómo llegó del colegio. Claro. Eh, también tenemos cámaras de exteriores, me gustaría que vieras en este caso, que son cámaras eh, que aguantan, digamos, soportan, perdón, soportan lo que la intemperie y además tenemos de paneles solares. Sí, son cámaras con excelente ah, resolución. O sea, sí, aquí tienen la, la alimentación directamente no tengo que preocuparme por tener un enchufe cerca a la cámara, sino que se alimentan solarmente. Exactamente. Tenemos eh, toda la parte del portafolio de alarmas, alarma, digamos, sensores de humo, sensores de gas. Este producto, eh, Felipe, te quiero contar, este es el, el doorbell o una, el videoportero, es, es muy popular aquí en EE.UU. y nosotros lo tenemos. Y la verdad que el, es la posibilidad de poder atender la puerta de tu casa desde cualquier parte del mundo. Entonces, solamente lo conectas a tu, eh, cualquier persona que esté a frente de tu puerta, pues le eh, timbra y tú puedes conect, eh, contestarle a través de tu celular. La única Fernando, eh, es una sí. pregunta para Dime. este, eh, por así decirlo, la audiencia debería tener un servicio especial o sea tiene que pagar un fios so, o una vez yo compro el producto ya lo puedo usar simplemente con el wifi de mi casa ya simplemente con el wifi de la casa funciona eh, funciona no como, como te comentaba esto es un producto de viti eh, que son totalmente que tiene una característica que tú puedes configurarlo sin ningún técnico pues digamos en este caso si quieres pegarlo lo puedes hacer pero la, la instalación eléctrica es súper sencilla Uh -huh. Y la particularidad que tiene, porque esta es la segunda generación del doorbell o del videoportero que tenemos este año, es que tiene un timbre, no, eh, un timbre para que la gente que no tiene celular sepa dentro de la casa pues, que el timbre que, que se utilizó el videoportero. Eh, pero sí, o sea, eh, parece algo muy básico, pero es muy necesario. <risa> mm. Sí, sí, sí, de acuerdo. De hecho, hemos probado algunos de otras marcas y sí. algo que a la gente le preocupaba en aquel momento es qué pasa si se me va la luz la alimentación es por medio de baterías o, sí o señor el, okay. sí tiene tiene baterías sí tiene baterías en ese caso ah bueno perdón eh, tiene las dos las dos posibilidades lo, lo puedes conectar y también tiene batería pero sí okay, funciona con baterías interesante tenemos sensores eh, sensores de movimiento y sensores de apertura sí me voy a ir rápido porque quiero que, porque tenemos la verdad que muchísimos productos Felipe y no quiero eh, me gustaría que poder aprovechar el tiempo que muy amablemente claro estás sí. ofreciendo el día de hoy perfecto entonces aquí tengo un panelito de otras marcas para que lo veas digamos cómo se están otras eh, digamos el flujo de gente a pesar de lo que está pasando con el omicron eh, la gente sigue viniendo y este y la verdad que es muy interesante adicional pues pues tenemos toda la línea de iluminación que tú ya Ajá. conoces que son bombillos vintage y bombillos LED. Obviamente, tenemos, todo se controla a través de aplicación o con controladores de voz también. Tenemos toda la, la, la, la, la línea de controladores eléctricos, o sea, eh, eléctricos en este caso. También eh, te puedo mostrar, tenemos algunas es, es Smart Outlets, algunas cosas muy interesantes que tenemos de VTA. Y por último, te, eh, te voy a mostrar. Digamos, tenemos una especie de me excusas que hay algunas que están atendiendo a algunos clientes, pero te, de igual forma te cuento: okay. sensores de apertura, eh, sensores de apertura, que como te comentaba, tenemos un, el bebedero de perros, de, de, de mascotas, un super producto. Y, este, y eh, tenemos también el, dos lanzamientos, y este es el primer lanzamiento. Eh, que tenemos eh, de este año, que es el comedero de perros. Teníamos un comedero anterior, pero este está muy mejorado. Y eh, en, en este caso, pues yo tengo aquí a, a Juan Carlos Montoya, que es el jefe de producto, y me gustaría que él te explicara lo que, lo que la digamos, mejora. va a exactamente. Sí, la mejora. Y... Te, voy, te voy a pasar este, el audífono para Perfecto, que te escuche. buenísimo. Claro que Entonces, sí. Eh, si quieres, háblale para que lo, lo escuches. A okay. Felipe, Felipe. Hola, Felipe. Listo. Bien, lo escucho muy, muy bajo. Si puede hablar... ¿Es que se sería mejor. También, también, también. Sí. sí, espero nada. Está un poco ruidoso. Ahora sí. Ah, sí, lo escucho mejor. Bueno, súper bien. Bueno, saludos a todos. La idea es... Vamos a presentarles dos productos eh, que estamos lanzando en la Feria CIDES aquí en Las Vegas. La idea es ver un poquito como las actualizaciones que trae la marca en que estamos trabajando. Eh, el primero es este comer de Mascotas Mejorado. Básicamente tienen dos ventajas grandes y es mejoramos la resolución de la cámara eh, y digamos que hacemos eh, o permitimos que se pueda dar, dispensar el gramaje de acuerdo al tamaño de la mascota. Es decir, yo puedo seleccionar qué gramaje quiero dar de acuerdo a la mascota o al tamaño de mascota que tengo. ¿sí? Entonces, ese es el primero. Déjenme, vamos a interactuar acá un poquito. Buenísimo. Listo, entonces... Eh, básicamente la conexión es netamente wifi como lo pueden ver vemos la cámara eh, en vivo en la cámara uh -huh. puedo tomar screenshot puedo hacer grabación puedo hablar con mi mascota de forma remota y claramente puedo darle comida vamos aquí a generar no sé tres gramos de comida eh, y en ese proceso hacemos todo el proceso de, de grabación de un mensaje para que mi mascota se acerque eh, y sienta una voz cercana pues de la casa Ok, buenísimo. Eh, una pregunta que, que, que seguramente los, los que tienen mascotas se van a hacer es ¿cuánta cantidad de alimento puedo tener ahí? Porque si yo me voy, no sé, una semana es diferente a si me voy un, un mes, ¿cierto? El contenedor sí. debería aguantarme cuánto tiempo para saber. Pues mira, el contenedor es un contenedor de 4 litros, ¿sí? El anterior era de 5.5 uh -huh. litros, ¿sí? Este es de 4 litros, eh pero pues digamos que una de las ventajas que tiene, no podría decirte el número de días, pero entendiendo eso, más o menos, para una mascota mediana deberías tener cuatro a cinco días de alimento, pues en caso de unas vacaciones cortas. Para vacaciones largas, sí, sí digamos que, que es necesario que alguien vaya y coloque, pues digamos que comida, eh, pero lo bueno es que sí puedo graduar la dispensación, eh, eh, digamos que el número de veces que quieran en el día. Entonces, no sé, quiero que mi mascota coma dispensen un gramaje específico dos o tres o cuatro o cinco veces al día, puedo programar vía app. Ok, fantástico, buenísimo. Este Entonces, ese es uno de los nuevos productos, ¿no? Hay más, ¿cierto? Claro, el segundo que estamos presentando acá, que todavía está un prototipo, pero lo vamos a mostrar acá, es nuestra cerradura inteligente, básicamente es una cerradura... Ahorita vamos a presentar otra, tenemos dos, pero esta quiero enfocarme mucho. Esta es una cerradura tipo Wi-Fi, con conexión Wi-Fi. La cerradura lo que me permite a mí es generar cinco modos diferentes de apertura. Entonces tengo huella, tengo passcode o digamos que código a través de números, tengo una llave que pues básicamente es una llave de seguridad, tengo tarjeta RFID eh, que básicamente sí. me genera el, el acceso a través de contacto y tiene la posibilidad desde el app de generar códigos o password temporales. ¿A qué se refiere con eso? Desde el app yo le puedo decir, oye, alguien va a recoger mi mascota o alguien va a ir a mi casa a realizar alguna labor, le genera un password temporal por tres minutos. La persona ingresa y de ahí en adelante el password deja de funcionar. ¿sí? Entonces, es muy bueno para esos accesos temporales a la casa, ¿cierto? Pero adicional a eso me genera, digamos, que todo un entorno de seguridad a través del app. Entonces... Pues básicamente este es inteligente, tiene cierto automático, ¿cierto? Tiene, uh -huh. vamos a colocar acá un password que tenemos acá creado temporalmente. Una apertura automática y la llave que pues, me permite generar pues entorno eh, pues, adicional de seguridad para mi casa. Ok, una pregunta, cada vez que se abre. La, eh, esta cerradura me va a mandar mensajes como para saber claro. si hay algún acceso no autorizado o algo así claro, ese es uno de los plus importantes ya que tiene ese dos en uno que es generar una alerta eh, tipo sensor donde me genera, oye, están entrando a tu casa eh, y automáticamente me lo avisa vía ¿sí? y la segunda cosa importante es que me permite activar o desactivar productos del mismo entorno inteligente como cuáles o Entonces, sea, si detecto apertura y cierre de puerta, automáticamente activo cámaras de seguridad para tener una, un doble chequeo. Entonces, tengo, tengo como ese doble, triple chequeo eh, simultáneo. Y es, no solo funciona la cerradura, sino funciona conectada con el resto del ecosistema inteligente. Buenísimo. ¿Y qué condiciones hay para este ecosistema? Todos los productos deben ser BTA, ¿o puedo integrarme con algo más? Sí, claro. No, La idea es que el ecosistema está creado para que tú entres a VTA y te quedes en VTA. Y obviamente generamos el ecosistema de asistentes de voz que ya lo habíamos mencionado, compatibilidad con Google, compatibilidad con escenas en Siri, compatibilidad con Alexa. Eh, ese es como el plus que tenemos acá, que la gente ingrese y todo el tiempo va a recibir productos nuevos para empezar a tener su hogar inteligente. Ok. Buenísimo. Ahora, eh, me decía que hay dos opciones de la, de la cerradura, ¿no? Ya vimos una, ¿cuál es la otra? Esta es una. Tenemos otro otro modelo que es un poco un poco diferente. Digamos que el sistema o la automatización es similar. La wow, ese es potente, mucho. está grande. Claro, radica mucho en el tipo de puerta que tienes en tu casa. El primero es para una puerta, digamos que clásica de un pestillo. Esta aplica para puertas... Eh, con doble cerradura con, con triple castillo de seguridad y pasadora adicional ¿sí? y ahorita estamos desarrollando una que viene con cámara integrada la cámara permite adicional a permitir el acceso vía facial eh, obviamente generar como alertas a través de cámara de seguridad entonces eso vamos a lanzarlas a finales de año pero pues digamos que es una de las cosas importantes eh, que estamos presentando aquí en el CIDES en Las Vegas fantástico más o menos ¿Los precios tienen una idea de cuánto van a llegar a costar estas dos que nos sí. pueden mostrar? Vamos a arrancar más o menos en la inicial en 699 mil pesos y aquí vamos a estar cercanos a los 900 mil, un millón de pesos en promedio. Bueno, y una, una pregunta rápida. Si yo digo, oiga, quiero empezar en 2022... Eh, automatizando mi casa, poniendo algo de domótica, más o menos, ¿qué presupuesto deberías tener para hacerlo con, con BTA y una, un apartamento pequeño de un solo piso, dos habitaciones y una sola? Entrada? No, no, yo creo que tú puedes arrancar. Depende, obviamente, claramente, pues, depende mucho de las necesidades de cada quien, pero yo pienso que tú con, desde 100 mil pesos en adelante puedes armar ecosistemas. Tenemos dos millones de 39,900 pesos, RGB dieciséis 16 millones de combinación de colores. Tenemos tomas inteligentes que arrancan en 49.900. Tenemos cámaras desde 100.000 pesos hasta 500.000 pesos, dependiendo de lo que necesites. Eh, si tienes mascotas, tú te armas el, el, el proyecto completo de mascotas con 700.000 pesos, bebedero y comedero inteligente. Eh, tenemos básculas inteligentes que también las colocamos o las lanzamos aquí en el CIES. Eh, digamos que ya teníamos un modelo previo, pero estamos como lanzando un par de modelos más, eh, nueve mediciones en una vía wifi fi eh, grasa, agua, nivel de musculatura, nivel de huesos, eh, te lleva todo el estándar a través de la misma app, toda la, toda la medida, toda la data, eh, y pues básicamente hace, hace parte del mismo ecosistema. En, ese, en esa categoría estamos lanzando, este año a mediados más o menos vamos a tener relojes inteligentes con asistentes de voz incorporado eh, y algunos small players, pero creo que me estoy adelantando un poquito para lo que viene a <risa> Bueno, súper interesante. Ahora, última pregunta, ¿cuál es el ciclo de vida de los productos aproximado? No, ¿Uno, dos? No, años. En, en electrónica, por arrancas en tres años, todos nuestros productos están tienen... Un test de calidad súper, desde origen vienen con test de calidad. Hacemos test en, en Destino, que es Colombia. Tenemos un departamento de soporte desde la app. Básicamente tú en la misma app tienes videos en línea, chat en línea, soporte en línea. Pueden visitarnos en la aplicación, en la tienda también. Eh, y más o menos el ciclo de vida útil de esos productos es tres años. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, no, a todos, gracias. Felipe, y entonces... Como te me gustaría que pudieras hablar un momento con el señor Juan Carlos Barón. Perfecto, si, eh, si está ahí disponible no... sería ideal que nos sí. cuente eh, el objetivo del año. Entonces, este señor Juan Carlos, eh, el, el, si lo escuchan, ahí está el señor Juan Carlos. ¿Puedes, puedes hablarle? Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido al live. Hola. Eh, eh. Lo, lo oh, oigo no. bastante bajo, creo que, que, que toca que hable un poco más duro. Vamos a ponerlo aquí entonces los dos. Ah, no mucho mejor. Mucho mejor. Oigan, no, quiero decirle que nos encanta lo que está haciendo BTA, eh, ¿Vale? no solo por, por representar a Colombia en el CES, sino por tener un ecosistema de productos tan nutrido. Así que no, nos encantaría que nos cuente un poco. ¿Qué sorpresas o qué podemos esperar de ETA durante el 2022 a nivel corporativo? Bueno, la, la idea es que también quería contar un poquito la historia de por qué estamos acá. Colombia ha sido un país espectacular donde hemos desarrollado la aplicación y donde hemos tenido una acogida impresionante. Somos líderes en el país en este momento. Tomó la decisión de, oiga, esto porque tenemos algo que... Pensábamos que era único, y estando acá en el cielo, no publicado. Y ninguna compañía tiene el ecosistema que tenemos nosotros, eh, todo en una sola aplicación. Pero cuando llamamos al CIES y dijimos, eh, queremos poner nuestra, nuestro stand, queremos exhibir, nos dijeron, pero venga, ustedes son colombianos, creo que se equivocaron de feria, es una feria de tecnología. Nosotros le dijimos, no, no, no, estamos, no nos hemos equivocado. No hay espacio, pero insistimos mucho. Finalmente hicimos una presentación, y cuando hicimos una presentación, que por favor, no, no, por, por fin nos dieron el espacio para hacerla, pues se dieron cuenta del potencial y nos dieron un espacio que, es que tenemos actualmente en este momento en uno de los principales pabellones de la feria. Estamos prácticamente sí. en la entrada, si vemos un poquito hacia allá, hacia la entrada, nuestro, y eh, hemos tenido una acogida increíble. Eh, ha venido compañías que... Eh, europeas, americanas y, y sudamericanas a, a, a, a, a ver qué posibilidades, qué, qué oportunidades muchas tenemos y, y todo va muy bien, entonces estamos muy contentos. Creo que este ha sido un emprendimiento súper interesante, un gran apoyo todo mi equipo, gente de marketing, gente de desarrollo de producto y todos colombianos, por eso estamos absolutamente orgullosos de, de estar acá. Y lo que esperamos es eso, internacionalizar nuestra marca, es desarrollar mu muchos más productos y seguir creciendo eso, está, eso, está, eso esperamos estar. Bueno, una pregunta que a todo el mundo nos, nos asalta es, ¿qué se siente estar codo a codo con marcas tan grandes como por ejemplo Samsung que tiene su SmartThings y con algunos otros que tienen eh, temas de domótica desde hace mucho tiempo? O sea, ¿estamos a la altura? ¿Nos falta? ¿En qué vamos? No, es un reto súper interesante, pero nosotros tenemos algo que ni siquiera ellos tienen y es esa... E Ese -es ecosistema global, no sé si aquí de pronto podemos mirar una parte donde nosotros tenemos acá en la feria y mostramos. Que tenemos bioseguridad, tenemos iluminación, tenemos electricidad, alarmas, controladores, productos para las mascotas que son espectaculares, mostró, productos de la extra o sea, de, de, de vida. Y somos compatibles con Google, con Alexa y con Siri. Y esas compañías casualmente como Samsung, que son unas compañías gigantes que admiramos mucho, pero no tiene esa compatibilidad, no tiene esa flexibilidad que nosotros tenemos. Voy a decir una cosa que parece increíble, pero nadie en el mundo tiene lo que nosotros tenemos actualmente hoy. Entonces, estamos muy orgullosos y sabemos que tenemos que enfrentarnos por tener esa, esa facilidad, esa versatilidad, esa, esa innovación que tenemos nosotros. Fantástico. Ahora... ¿En dónde se consiguen los productos? Yo he visto en, en almacenes grandes, como de grandes superficies. ¿Pero nos puede contar más o menos en qué puntos los colombianos lo pueden conseguir? Claro, no, los puedes conseguir en, en todas las grandes superficies, eh, tipo Home Center, Altosto, Maramericana, eh, Jumbo. Eh, bueno, en, en, en, en iShop también, en la gente de, de Apple también se ha interesado en los almacenes. En, en prácticamente todo el retail colombiano se puede conseguir y también a través de muchas páginas web bueno, muchos, y como son muchos colombianos e buenísimo, como son colombianos algo que nos están preguntando es si por ejemplo el videoportero que mostraron que, que estuvo supremamente interesante y que comp compite sí. con, con algunas otras marcas, tiene la, el, el estándar de alimentación de 110 voltios que tenemos acá cierto creo que la respuesta sí. es obvia, pero, pero acá la están preguntando que si tiene 100 días y claro, claro todo, todo eso se puede manejar en Colombia y pues, en, en todas partes del mundo perfecto no realmente muy interesante y un gran orgullo que sean colombianos y que efectivamente te, eh, pues tengan todo lo necesario para competir codo a codo con esos grandes gigantes que están allá de nuevo felicitaciones no muchísimas gracias por el tiempo y, y muchas gracias por todo lo que hemos visto a es espacio que es muy interesante y hemos aprendido incluso con ustedes también mucho. Muchas gracias. Pero, Listo. Que estén muy bien. Buena tarde y mucha suerte en el, en el CES. Gracias. Chao. chao.